...el solo pensarlo. ...lo tenemos al doctor... Al, ...al abogado de Juan Martino... ...por primera vez... ...¿cómo le va doctor? Oh, hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué dice? Eh, en primer lugar... ...¿cómo está Juan, Juan Martino? Mal, muy mal... ...muy mal anímicamente... Este, ...esto lo ha destrozado... ...¿pero qué cambia en el último tiempo? ...porque nosotros... ...como mostramos al principio Bien. del programa la primera nota que le hizo Gonzalo que fue hace dos semanas fue el, sábado, el sábado anterior sí. donde le pregunta y él estaba muy tranqui él estaba tranquilo él decía esperen a ver el programa eh, él decía esperen a que salgan las imágenes sí. eh, y como ni tenía abogado decía él que no pensaba que nada grave había pasado sin embargo según lo que está contando hoy eh, Florencia Moyano sí. que nos dice que lo bloqueó de todos lados que no quería hablar con él que no, tenía, que no quería tener contacto sí. y él insistía por otros lados por qué él sí. insistía para buscarla, para hablar. ¿Qué quería hablar con él? No con insistía, ella. eso es mentira. Es tuvo solamente una llamada. Nada más. Después no insistió. Eso es todo, todo mentira. Okay. ¿Cómo Como llega? Como gran parte de las cosas que Como que gran parte de las cosas. Agustín, ¿cómo doctor? llega a vos él? El... A través de un amigo en común. Y que va y te ve te dice, bueno, te sí. cuenta su versión, que es la versión sí. que. Sí, <ríe> me cuenta su versión. Bueno, algunas de las personas que están acá me conocen. Yo, sí. si supiera que Juan Martino es... Este, un violador. Un violador, ni lo recibo. Ni lo recibo. Sí, yo te conozco. Vos me conocés, sí, sí, Pero ¿cómo doctor, tenés la doctor, garantía? Digo, eso no lo va a decir las... La misma garantía que debe tener el doctor de que este, Flor. Flor Moyano fue abusada. No, por supuesto, Para eso lo va a determinar la justicia. O sea, eso, la denuncia. yo está lo ahí. que digo es, gracias por decirlo. Eh, la justicia es la que va a determinar si realmente este, Juan Martino es culpable o si es, víctima, usted, si es víctima de un ardid, si es, víctima de, si es víctima de una calumnia. Eso lo va a determinar la justicia. No, Uf, lo que no dijo. es Juan Martino es un violador. ¿Pero ella por qué a... fue a declarar entonces? Pero ella, fue, ella puede hacer lo que quiera. Doctor... también Juan Martino va a ir a declarar y también que... vamos a oponer las pruebas que tenemos usted dijo que ella lo Son estaba muchas. utilizando para ser famosa no yo no fui fue mi socio Maris, el doctor cuarta. sí pero doctor por qué, en cre ¿por qué que había... creen que utilizaría una cosa así para hacerse popular eh... porque tenemos información tenemos indicios que no los puedo decir al aire lógicamente de situaciones que han pasado y de reuniones que ha habido que, de deriv, que, que, derivaron en, que derivaron en esta denuncia. Pero doctor, oh, a bien. ver, lo que me llamó la, la atención ayer de lo que ustedes decían era justamente que ustedes pensaban que había otras personas, sí, sí. como que de alguna manera habían no convencido pensamos, a Flor, hay otras personas. ¿Quiénes son? No, no, ¿Por no, no, qué? No lo vamos a decir en su momento en la justicia. entonces es que hay, hay otras personas Nosotros que están vamos a iniciar a una querella por calumnias es y, lo y que vamos a involucrar señor. a esas personas. Sí. Lo que suelen hacer, digo, para la Que son personas arte. conocidas. Sí. O sea, pero, a ver, bueno, no, no acá, o sea... Famosos... Pero no entendemos... Acá famoso es Florencia... No, claro. No, eh, esto a ver, famoso. doctor, para entender... Esta gente uh, que quiere ser famosa. Hay gente que, que supuestamente está cerca para tratar de entender la situación de Flor y que la in, habría instigado a contar una historia que no es tal. Eso nos quiere decir... Mire, usted? yo le voy, a, le voy a decir una cosa y me baso exclusivamente mm. en hechos temporales... La denunciante dice que fue abusada por Martino en el baño. Sí. Que él cerró la puerta, lo cuenta el letrado muy bien, detalladamente. Una semana después, ella ruega, ruega, prácticamente que él se quede en la casa por sus valores. Entonces, yo les digo una cosa... Eh, esto se va a dirimir en la justicia, sí. la fiscal va a ver toda esa prueba la justicia no es permeable. Pero la justicia sí, sí, que la me pasa, tenía psicológicamente... Claro, mire, eh, yo le explico una cosa, eh, yo respeto al colega, eh, esto es una cuestión básica. Por más que yo te tenga cooptada, hay un momento en el que vos podés pedir un mínimo de auxilio. No te reís ante situaciones tan graves. Estamos no... hablando de un abuso. Sí. Estamos sí, usted, una... hablando de un abuso sí. con acceso carnal. No estábamos hablando de la situación número 5 de la pileta donde él pero, con ¿Dónde? el pie... Sí, pero me parece, ah, doctor, en... que usted lo debe saber porque me parece que hay diferentes tipos de abusos y en las condiciones que se da también. Sí, he este, estudiado, la que, Florencia, creo que por la, por los tipos lo tipo de abuso. Se a eso, sé por... que a veces las víctimas tardan por... mucho Tardar, tiempo bueno. en procesar, sé todo, pero, pero, pero yo le que digo que... que este es un caso especial. Estamos pero, hablando de creo. una casa con más de 40 personas y con sí. más de 60 cámaras. Sí. Sí. No estamos hablando de un rancho en el fondo, de un campo donde él la tenía cautiva. cual. Entonces, no por favor, pero, pero, pasémonos en lo pero, que hay. Sí, lo que pasa es que creo, doctor, que me parece que también... Eh, es un programa de televisión sí. donde las condiciones emocionales de, de, de ella y de todas las personas que están ahí de Martino en, también claro, por eso ah. no era la de, la, la de todos la que quizás la que tenemos los ciudadanos por supuesto seguramente eso también habrá jugado alguna pasada la verdad que yo no lo sé porque nunca me tocó estar en un lugar así ni aislada entonces no podemos naturalizar ni compararlo con cualquier hecho de violación en otras circunstancias. Yo creo que esta circunstancia, en particular dada adentro de este hotel de los famosos, sí. es distinta y merece análisis de todo tipo. Por supuesto. Y puede ser que la víctima haya podido vivir esa situación y también en medio de esa vorágine, de filmaciones, de todo, continuar, porque siento... Yo al verlo desde afuera, ¿eh? sí, sí. digo, siento que están metidos como en una vorágine que, que después se dieron cuenta con el tiempo de todo lo que sucedió. Y a muchas personas les Pero lo que de... tenemos que... Te... Yo respeto esto que estás diciendo, Florencia. Pero no Pero tenemos ser... que tener. Tenemos que tener en cuenta la interpretación. Sí. Porque si no, vamos a caer en el lugar fácil de decir, bueno, yo interpreto que el señor fue un educado. Yo interpreto que la señora fue muy eh, dejada. Yo te... Esto es interpretación. Nosotros ah. hemos pasado dos días... Mirando el programa, que jamás se me hubiese ocurrido mirarlo a mí, mm. pero me había la obligación por mi cliente de mirar el programa, ver las reacciones, mm. ver las reacciones de la salida del baño, ver las reacciones cuando entraba a la cama, Usted ver las dice reacciones que no cuando hay charlaba. Interpretaciones. ¿Se no hay interpretaciones. ¿Entiende sos... lo que dice? No hay hechos. Exactamente. Sí, pero los hechos son lo que va a analizar la justicia, doctor. En esa parte, la verdad, me parece, yo los vi ayer, tanto usted como a su colega, me llamó sorpresivamente la atención la defensa tan machista y tan patriarcal. Escuchar decir que a una mujer, si no ¿por qué no forcejeó con la cantidad de violaciones? ¿Cuál es la defensa Hay violaciones machista? durante, el, la, hay violaciones durante ¿sabe por qué los matrimonios, esto? doctor. Mire, yo tengo una hija mujer Entonces, no entiendo y un hijo, eh, y, cómo y, y un hijo varón. Quiere que cosas? le diga, Perdón. si a mi hija le ocurriera lo que supuestamente denunció la señora mayor yo sí. actuaría con esa vehemencia pero, usted dice, justicia, pero si, usted si usted tiene un sucedió, hijo varón no, y lo, si lo no acusan injustamente sucedió. no, no no, porque el tema acá clave es el principio de inocencia. El principio supuesto, de inocencia es que Martino es inocente hasta supuesto, que la justicia... Lo va a determinar la justicia. No, nosotros no, quiere que le digan los programas de televisión, alador. le han puesto monstruo, chacal. Bueno, nosotros no. No, no, no, no, pero usted me está diciendo por qué esa actitud machista. No hay actitud porque machista. Sí, hay actitud sí, de defensa. ¿Y por qué que no dice usted, usted qué actitud feminista la famosa? del doctor que defiende Perdón, a la persona ¿Qué viola? mujer puede ser feliz haciéndose famosa por una denuncia de este tipo? No yo la los móviles de las la personas pueden ser infinitos. ¿Usted cree que con esto le van a llegar Yo, marcas y propuestas laborales? ¿De verdad lo cree? Mire, Está muy la la verdad no, no lo, no lo sé. No lo sé. Por no, ahí no hay otro móvil que usted lado. lo desconoce. ¿Y por qué no cree trabajar, que es inocente lado. Martino? Porque usted dijo lo defiendo porque confío en su inocencia. Confío en su ¿En inocencia qué? y confío en, en las pruebas que tenemos que van a avalar esa inocencia. ¿Por qué lo echaron del programa, doctor? ¿Eh? ¿Por qué lo echaron del programa? Lo llamaron y le dijeron que eh, Flor eh, se sentía incómoda por algunas actitudes del violentas y, y que bueno no podía permanecer y, y se tuvo que en ningún momento le manifestaron que Flor había dicho que había abusado de él y mucho menos que había, eh, había habido penetración violenta ni mucho menos. A ver, doctor, eh, yo estuve hablando con, con Juan desde que empezó este tema. Eh, lo que diferencia en este caso, lo que sería una relación, que es lo que se quiere mostrar quizás en el programa, una relación de un abuso. Lo dice sería ella lo de la relación. El consentimiento, sí. digamos, el consentimiento. Eh, lo que manifiesta Martino todo el tiempo es que las cámaras le van a dar la razón a él de que este consentimiento existió. Ustedes <coughs> pudieron ver ese material o Juan les contó realmente si hay un consentimiento explícito o si explícitamente ella manifiesta que no quiere tener esa relación ella es lo primero que va a tener que demostrar que hubo un acceso carnal lo que va a tener que demostrar tema muy difícil es que hubo un acceso carnal nada más Esta según placa, el abogado no, no, ella, le, no sé. ella le habría dicho a la, a la psicóloga del, del lugar sí. que esas cosas que sucedió mire yo al psicólogo le puedo decir muchas cosas y eso está sujeto a interpretación respeto a, a, a, a los psicólogos uh -huh. este pero vamos a ver si esas manifestaciones que ella hizo se condicen pero, con la pero realidad Pero con una pericia no, psicológica, porque hay muchos casos en los que... En este caso, lo que lo que jugó en contra de Flor, en todo caso, fue el tiempo. Porque si esto hubiera sido denunciado en su momento, ella podría haber tenido pericias físicas si y podría haber tenido un montón de otros sí. eh, elementos que le hubieran ayudado. Sí, sí. En este caso pasó el tiempo se como en Se podía no... haber hecho seguramente si no hubiese una, seguido en el programa. Una,